Entonces hay un continuo divorcio, una continua separación. Un enfrentamiento permanente. A veces pienso que nací perdido, y tengo que encontrar motivos en este mundo roto y frío Aunque fuera mañana, no sería ningún drama, porque sé que tuve la suerte de nacer donde nació. Por mi viejita, por mi viejito, nunca no el lío. Aunque me gusta la calle, está el volado Calleta tordida de lado a lado. Lo no siento, madre, por dejar que me llevara al fondo este vacío. Yo lucharé contra viento y marea, pa' que esa oscuridad no me pueda. Cuando viene este fuego interno, y, y cuando me pongo a escribir, y parece ser que siempre lo avivo, y siempre lo intensifico. Me viene como un pálpito. Nunca lo planifico ni lo suelto No agua fresca ni miel, más bien miel Alrededor del cuello el hambre tenso el tardor ardor de lo adentro del abismo Que no puedo controlar Y yo siempre me veo llevar Así que puedo equilibrar porque nunca soy preso porque siempre aprecio cada gota y cada plano cada gota y cada palmo de la luz y de la oscuridad solo me tranquiliza conocer conocerte reconocer reconocerte después tanto. El mar y busca el cielo no verá, ni la primavera y tampoco la tumba. El verano abrazará cada metro cuadrado, y el invierno lo calmará todo. Solo existe un juego definitivo de un escritor, y es el escritor.